Yeah. Mm -hmm. Sardiendo vivos, ...fundiéndose como velas vivientes, carmen y huesos en llamas, no te este reino del tambor. No puedes sacarte los ojos, abrirte la cabeza. No lo vas a olvidar lo que es mi... Yes, this beg you for ¡Soy su mesa. One yeah. day.